columna estratigráfica eh, hija mía, ¿cuánto tiempo llevamos aquí confitados sin poder salir? ¿cuántos? ¿cuánto tiempo? ¿Tiempo? ¿Tiempo? un mes y medio un mes y medio sin salir Ay, quiero salir, quiero salir, quiero ser free, free, free vamos a hacer hoy la columna estratigráfica pero yo, miren, que es que, que, que, que después de ver este vídeo ya todo el mundo tiene que saber hacer una columna, ¿no? por favor Super clarísimo. Vamos a por Venga, vamos chavales. Venga. Uh, uh, uh. Ya. Vamos a ver las discontinuidades. Que esto es muy importante a la hora de hacer una columna estratigráfica. Mirar, cuando los estratos, aquí tenemos seis estratos, eh, están uno detrás de otro continuo No ha pasado nada entre ellos, se llama que son, se dice que son estratos concordantes. Pues se va sedimentando en el fondo del mal, material, material ele, ele, ele, esta es la serie completa, no falta nada, A, B, C, D, F, estratos concordantes. Aquí no hay discontinuidad, porque son continuos. Pero cuando es una discontinuidad, pues cuando ha pasado algo, cuando falta algo ahí. ¿Qué tipos de discontinuidades hay? Pues mirad, una paraconformidad, imaginaros que esto es de la era primaria y esto es de la era cuaternaria. Pues entre estos estratos de aquí y aquí, aquí ha pasado algo que no está, no está el registro, no está la secundaria, la terciaria, pero están paralelos. Pues en este caso se llama paraconformidad, pero es una discontinuidad, es difícil de ver, pero es una discontinuidad. Otro caso, cuando se ve ahí un paleo relieve erosionado, eh, erosionado y encima se pone la, la serie más moderna, esto se llama una disconformidad entre una serie antigua que fue sometida a un periodo erosivo y la serie estratigráfica más moderna que se depositó tras este proceso, también llamada una discordancia erosiva. Yo siempre en los cortes decía discordancia erosiva. Pero después una vez vi que le llamaban disconformidad, pues a mí se me quedó discordancia erosiva y decía siempre discordancia erosiva. Y aquí también decía discordancia angular. Entonces una discordancia angular. ¿Cuándo es una discordancia angular? Pues mirar estos estratos más modernos están aquí paralelitos y aquí estos están en ángulo. Aquí se han erosionado, ha habido plegamiento, un basculamiento y está en diferente ángulo. Entonces una discordancia angular entre los estratos más modernos, estos tres y los estratos más antiguos, los de abajo erosionados e inclinados y que, se represent y que representa un yato. Un yato es una laguna estratográfica, laguna estratigráfica en el registro geológico, la serie suprayacente, la de arriba supra y la bajo subyacente están en diferente ángulo, veis, están en diferente ángulo, aquí hay un ángulo de 35 grados o así. Inconformidad que me ha vuelto loco los últimos días, sobre todo este caso, porque inconformidad cuando era eh, material ígneo como el granito y material sedimentario arriba, pues yo veía siempre una inconformidad y ya estaba. Pero en material metamórfico con lo de arriba también se llama inconformidad. ¿Qué es una inconformidad? Es una superficie que separa los estratos sedimentarios suprayacentes, los de arriba, más modernos, de las rocas ígneas o metamórficas subyacentes y que representa un yato importante en el registro geológico. Esto tiene que estar erosionado, porque si no llegara a erosionarse, si viniera por aquí no sería una inconformidad, sería una intrusión. Pero cuando contacta con los estratos de arriba y ya ha sido erosionado, ese trocito que de contacto con los estratos de arriba que ha sido erosionado se llama una inconformidad. ¿vale? Pues Una vez tenemos metido en la cabeza para conformidad, disconformidad, discordancia angular, inconformidad, ya podemos hacer eh, la columna estratigráfica. Los que más nos van a salir va a ser esto, eh, discordancia angular e inconformidades. La paraconformidad es difícil que la pongan porque es que no se puede apreciar muchas veces. Y la disconformidad, pues bueno, disculancia erosiva, pues a veces también sale. Tienes que pedir que se suscriban a tu canal. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Dale like. Dale like, dale like, dale like. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, ¿por qué hay que suscribirse al canal? Pues porque si no estás suscrito y no tienes suscriptores y bla bla bla, eh, en las opciones de búsqueda YouTube te ignora. Y ya que he hecho la faena, pues al menos que alguien que pueda buscar columna estratigráfica, pues pueda encontrar eh, el material. Es solo por eso. Vamos a fijarnos en, para hacer la columna estratigráfica en la disposición de los estratos en el corte. Venga el más antiguo es el H entonces lo pondremos aquí el más antiguo es el H, que son las cuarcitas después vendrían las pizarras después las pizarras entre estos dos y lo de arriba veis que aquí ha pasado algo raro ha pasado algo raro, no es continuo, estos dos son continuos y esto no es continuo, ahí hay una discordancia ¿eh? discordancia que después la clasificaremos es una inconformidad después vienen tres estratos concordantes las calizas, las arcillas y las areniscas, plim plam plum, y el de verde encima que no tiene nada que ver con, con lo de abajo. Entre el del verde y lo de abajo, aquí ha habido un ciclo orogénico con un plegamiento, una erosión completa en una pinillanura, sube que baja, baja de, eh, sobre, de, a nivel del mar, madre mía, y se, y se deposita esto, o sea, ¿qué ha pasado? Aquí ha pasado mogollón, aquí ha pasado troya. Y por último el, el estrato B, que es el, el riachuelo esto que hay las, las brechas, porque también están ahí en discordancia, vale, entonces, empezamos, H y F, H y F, esta rayita de aquí, esta rayita de aquí, como es material de pizarras metamórfico y el de arriba sedimentario, esto es una inconformidad. Entonces más marcamos aquí discordancia inconformidad. Esto me ha traído loco en eh, las últimas semanas porque algunos sitios aquí ponían discordancia angular, eh, decían, ah, mira, los estratos así y tal. No, no es una discordancia angular, es una inconformidad porque es entre material eh, no sedimentario, ígneo eh, metamórfico y sedimentario. Vale, seguimos con estos tres, tres estratos concordantes y aquí nos aparece una discordancia angular mira el verde y los demás está en distinto, en distinto ángulo entonces esto se llama discordancia angular que no se me olvide esto que he tenido que repetir después están las brechas al final ¿eh? que se depositan aquí en este valle fluvial en discordancia angular también mira con estos de aquí y con los amarillitos ¿Mm? y también la marcamos había tres discordancias en, en esta columna Cosa súper importante, la intrusión granítica no se pone en una columna estratigráfica y si aquí hubiera una aureola de metamorfismo de corneanas, tampoco se pondría. No vale dibujar aquí nada ni poner nada. ¿Por qué? Porque la intrusión granítica, esto no es un estrato, no se ha depositado en una cuenca de sedimentación, esto es una intrusión. Aquí no lo pregunta. Pero si lo preguntaran, mirad, esto sería una inconformidad ¿eh? Una inconformidad entre material granítico y el de arriba Este trocito de aquí ¿eh? señala las inconformidades Pues tendrías que decir entre las pizarras y las calizas Y entre el granito y las calizas este trocito que está erosionado y cortado eh, Mira, de paso vamos a repasar las fallas y ya mirad Vemos eh, esto perfecto, aunque no tiene nada que ver con la columna. Mirar, esta falla de aquí, F1, es una falla inversa. Si aquí un niño se tirara, vemos que no cae hacia abajo, sino que sube para arriba. Este estrato sube para arriba. Este de aquí, el tobogán, el niño se tira, amarillo-amarillo, normal. El tobogán, amarillo-amarillo, sube para arriba, inversa. El tobogán, eh, esto sube para arriba, inversa y esta baja para abajo normal y la gente dice pero carles este este no podría ser no es normal porque esto cae pero tú te imaginas este bloque haciendo así no no además el niño iría por la parte de abajo del tobogán como en el exorcista eh, los niños no van, si esto es un tobogán, los niños no van por bajo del tobogán, se caerían al suelo, se abrirían la cabeza. Por el tobogán va por aquí, arriba. Entonces, por este tobogán que te tiras, aquí este estrato amarillo ha subido para arriba por fuerzas compresivas, no ha bajado para abajo. Y en este ha bajado para abajo. Y diréis, uy, esta línea de falla porque está doblada. Porque el plegamiento ha sido posterior a la falla. Y aquí la falla ha sido posterior al plegamiento. Por eso te salen estas rectas y esta te sale eh, dobladita. Bueno chavales, pues lo dejamos aquí y hasta el próximo. 15 días más de confinamiento, nos ha tocado el gordo en la Comunidad Valenciana, 9 de mayo, esto no hay forma de que acabe tú. Pero en fin, venga, ánimo a todos y besitos, chao.